El de... eh, Juanchi tuvo un pique Y mire cómo está Uy. Pesca Pesca a mano <ríe> ¡Eh! Me rompiste la caña Juanchi Juanchi ahora me va para una caña <ríe> Ahí en el, el pesque ¡Oh! <ríe> este es bueno, ¿eh? Yo viví el lomo. ¿Hay que usar coco? ¡Uh! ¡Matungazo, boludo! ¿Me querés coco? Bueno, Juanchi. decime tu experiencia de la pesca a mano. Decime... Un matungo con pesca mano. a mano. ¿Qué día es esta? A demostrármelo. ¿Qué matungo? Matungazo. Bueno gente, acá pescamos matungo con, con línea de mano, así que. Ahí la agarró. A ver. A ver. ¡uh! ¡Era grande! ¿eh? Era grande, ¿eh? Muy bien, eh. Gracias, Hugo. a Otro más. Tengo. Mirá, mira que matungo. Clavado, mira dónde está clavado. Está. grande, Juan bien. Vamos. ¿Cómo estás Juanchi?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 A hablar un poquito, por ahí lo que nunca hacemos, de eh, elementos para la pesca de carpas. Por ejemplo, este posacañas, que es plegable, que sirve para poner, mira, como tenés acá, como tenemos apoyada esta caña, ¿sí?, se puede poner en realidad cinco cañas que se ponen de esta forma, entonces cuando pica, nos damos cuenta del pique y la podemos levantar y sacar rápido.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 ¿Me los dos el pescadito? Sí. Bien ¿viene Juanchi? Bueno, pues ya Juanchi vino hilado, de Juanchi ¿eh? A ver, a ver Opa Esto lindo Doblete, mira el papá y el hijo A ver A ver Juanchi, vamos sí, no, no, no. Mira Juanchi lindo Mira lindo Viene ahí Juanchi eso. <risa> che, Juanchi, dejas acá matungo, Juanchi. Está lleno de huevos, mira. ¿eh? Mirá. Ya están desovando los pejes. Qué lindo tamaño mirá. Está lleno de huevos. Otro Matungo ¡Ay! Esto es la boca, amigo Levanta la roca Bueno El señor Matungo, le vamos a decir claro. Creo que era... Bueno, Juanchi Algunas palabras ¿Eh? ¿Cuánto Matungo querés sacar? Gracias, Beto toca toda semana bolas. Viste, Beto Bien ahí Bien, Juanchi, bien ¿eh? A ver, un poco el lomo Con las dos manos lo, que es, lo que es. Espectacular, ¿eh? Felicitaciones. Bien, ese, ¿eh? Estas bollas son las modelos 3D, ¿no? Las 3D. Bien, Excelente. Un aceite el agua ¿Vale en barco?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 cuatro siete siete y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 Si estás Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlain. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473 46 95 72. Facebook Santiago Gerlain. Amigos del pescador eh, y de pesca y aventura, acá estamos con Miguelito hoy 5 de agosto, viernes 9 de la mañana, en busca de las corvinas a la balandra desde Marina del Sur. Andas, Miguelito, eh, bien bárbaro, nos ha tocado ¿Eh? un día hermosísimo, aunque cayó una helada terrible. Fuerte. Pero bueno, mientras llegamos allá y a esa 10, 1 vamos a estar.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 Ahí, ahí, dejar ahí porque no vas a poder. Viene ahí, Miguelito. Y seguimos. Vamos. Por más corvinas Las super corvinas que <risa> <te> dicen. <risa> Chiquitita también. Esto. La mayoría son todas así, bueno. seguimos. Sacó un bagre blanco. Arriba. Y al agua. Arriba, acá lo Viene ves. ahí. Viene ahí, Miguelito. Seguimos. go cool. Bueno, a ver, Maco. No, espérteme. ¿Dónde medio kilo? Bien bien bien, es así. Bien. Bien, bien Maco. Esta ahí está. Esta puede ser, ¿eh? seguimos bueno, Miguelito. Seguimos. Sacamos una fotito con esta para ah. que está la mentima.